¿En qué partida? podemos llegar? ¿O en el corte inglés? Hasta el fin del mundo Hasta el mar ¿Qué número estamos? Esto está muy lejos Hasta la pelota de Sergio Ramos, por ejemplo visto! visto visto lo visto. esta rotonda majestá! está. ¡Vamos es muy indigno que se meta <risa> hostia, que no os habéis fijado que, que lleva montañeras Tiene viene sí. de, sí. de la hora ninjas sí, es ninja, <risa> ninja por España ninjas for president <risa> no lo puede meter, dirás que es ilegal no, no podéis estar ahí vosotros porque es coches bueno pues coches. No, paramos el sí. tráfico un momento sí, no sí, sí, sí. manifestación no, yo creo que lo suyo es ir a, a, a, a Rambla a Ramblas sí. ¿Alguien viene con un albornoz a modo de batamanta. El arnao. Es famosísimo. Sí, cuño. Está camuflado. Oye, pues, las ramblas, ¿no? Sí, tenemos un baile Apaga Apaga, hasta que lleguemos. No, El no, no, Es verdad. Tiene más gracias. ¿De dónde hay sacado todos estos psiquiátricos? Ah, entonces... Tiene batería todavía, ¿no? ¿Y espacio. Pues no, no sé cómo va esto. ¿A quién lo ha grabado? <risa> <risa> Habrá que repetir, ¿eh? ¿Qué repito? Ah, eh, no ha no, no grabado. So ahí va para <re> matar, no diría ha No que ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo ha grabado! No es coña, ¿eh? ¿Que no ha grabado? Walker? No es coña. A repetirlo. No. Uy, qué bien. bien? bien? ¿Qué bien? si se ha grabado ¡Bórralo! Ver, hirenero, ¡Bórralo! ¿hombre. Da falta Ahora es, es que estaba la tapa puesta y no veía nada ah. Ahora quito la tapa ah, y eres ninja supongo Sí, ves, la quito la tapa Y aparece el ninja <risas> Muy bien, se ha grabado, madre oh. mía vale. ¡Qué susto! Pues canción de Digimon por Ramblas vale. O en Ramblas bailándola, ¿no? un poco. ¿Qué? Bailándola en la Rambla no, Plaza Cataluña. Ah, en la Plaza de las Palomas. Claro, la bailamos sí, Un pequeño, un pequeño flash. Hacer no. honor a nombre de Flash. No, <risa> <risa> <risa> en no, no, no. No, no, no, no, no. la no, no, muy indignamente sí.